Me encanta cantar, me encanta tocar, me encanta la magia de la risa que contagia Me encanta bailar, me encanta jugar, me encanta estar acá, me encanta Ponele like, suscríbete, haces todo lo que tengas que hacer, compartilo en las redes sociales y hasta la próxima